¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Pedro Alonso o de Úrsula Corberó. Mm. ¿Quién creéis que recibió más votos en el último vídeo? ¡Pedro Alonso! Efectivamente, en el último vídeo, un montón de vosotros votasteis a Pedro Alonso. Un montón de gente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Un montón de gente. Creo que recibió, si no recuerdo mal, Pedro Alonso recibió casi 10 o 12 sugerencias. Y bueno, y sabéis que siempre me adapto a lo que me sugerís vosotros aquí en YouTube. Hoy vamos a analizar el español de Pedro Alonso. Antes de empezar, me gustaría recordarte que estoy cambiando la Academia de Español Online. Estoy introduciendo algunos cambios, como por ejemplo, esta barra de progreso que veis aquí, para que los estudiantes de la Academia puedan llevar un control de los cursos y de las lecciones que van realizando. Y solo decirte eso, que a partir del próximo mes, del mes de enero, creo que yo en, en una semana o dos, eh, voy a cambiar la Academia de Español. Así que aprovecha para suscribirte antes de este cambio. Y también, bueno, estamos haciendo ahora dos cursos. Uno de comprensión de lectura del nivel B2, y otro de comprensión de lectura del nivel C1. Estoy seguro que que te pueden servir para mejorar tu comprensión de lectura. Pero bueno, ya no me entretengo más, ya no me entretengo más, y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Si te quedas hasta el final, vas a ver, como siempre, una pequeña sorpresa para aprender español. Pues bueno, sin más preámbulos, me voy al salón, y vamos a analizar el español de Pedro Alonso. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola! Bien, vamos a analizar el español de Pedro Alonso, este actor que interpreta a Berlín en la Casa de Papel. Quiero decir antes algo muy interesante, y es que he visto que este actor, Pedro Alonso, es de es de Galicia, ¿vale? Eh, no recuerdo la ciudad. De Vigo, creo, no, no lo recuerdo. Pero es gallego, ¿vale? Eh, creo que se ha criado en Galicia, y tengo que decir algo interesante, y es que el acento gallego, es un acento por lo general, muy fuerte en español. Pero tengo que decir que, que Pedro Alonso, eh, si lo escucháis bien, a lo largo de la entrevista, aquí os voy a poner pequeños clips, porque no puedo poner la entrevista entera, pero os voy a dejar el link, para que... Bueno, si alguien quiere ver la entrevista entera, podéis verla si, si queréis. Está en YouTube y es pública. Y bueno, tengo que decir que la verdad, es que no noto su, su acento gallego. Tengo que reconocer que habla de una forma... Eh, bastante... no sé, no sabría cómo decirlo, pero habla de una forma muy neutra, y tiene una dicción muy buena. O sea, es casi como poesía. Escuchar a Pedro Alonso hablar, es como... es como escuchar poesía. Habla muy bien. Tengo un amigo que es gallego, y la verdad es que habla con un acento muy marcado. Y cuando he escuchado a Pedro Alonso, he dicho, no tiene absolutamente nada que ver con mi amigo. Pero bueno, vamos a analizar el español de Pedro Alonso, y vais a ver muchas cosas en común con, por ejemplo, el español de Jaime Lorente, o el español de, de Najuan Imri. Sí, sí, sí, sí. Este español tan formal y tan correcto de Pedro Alonso, tiene algunas cosas en común con el de Najuan Imri, que si recordáis, era un vocabulario bastante coloquial. Bien, vamos a ver, vamos a analizar el español de Pedro Alonso. ¡Vamos allá! ¿Programa? ¿Sí? Y digo, claro. ¿Qué pasa? no hay público, entonces se pone la cosa como un poco metafísica, ¿no? ¡Bien! Pedro Alonso ha dicho, se pone la cosa un poco metafísica. Se pone la cosa. ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa, Vicente? Se pone la cosa un poco metafísica. Bien, esta forma de hablar, la cosa, es una forma que se usa mucho en España, cuando hablamos de, de, de en general, de la situación, de la vida, de algo en concreto, decimos la cosa. La cosa está muy mal, o la cosa va bien, es una forma que, no sé cómo decirlo, no es una expresión, es una forma de hablar. La cosa. Se usa pues, para expresar, en general, esta situación actual, o la vida, o, o cualquier cosa. Por ejemplo, ahora mismo en España, la cosa está muy mal. Hay mucha crisis. La cosa. Pues, en general, no estoy diciendo nada en concreto, no digo nada pero es una forma de hablar que usamos aquí en España y es muy común, ¿vale? Voy a seguir, porque no quiero que la cosa se alargue mucho. Vamos a ver ahora algo que <ríe> esto lo tiene en común. Pedro Alonso, con todos los actores que hemos analizado hasta el momento, y vais a entender el qué es. Ahí hay pinturas hechas con esto. Sí. Les hemos pintado cuatro manos... Pedro Alonso ha dicho, hemos pintado, no, no recuerdo lo que ha dicho, hemos pintado, ¡Hemos pintado! Pero los españoles, cuando hablamos, cuando estamos en una conversación, y hablamos un poco más fluido o más rápido, muchas veces eliminamos esta D final, cuando las palabras terminan en ado o ido. <risa> Perdón. Ado o ido, muchas veces eliminamos esta D final. Si habéis venido a España, o tenéis amigos de aquí de España, vais a ver que esto es una realidad. Lo vimos con Jaime, lo vimos con Nayua, lo vimos con Itziar, de hecho, más adelante, escuchad lo que dice ahora, otra vez, otra vez, eh, Pedro Alonso. Es que sí -"¿Te has que quedado sois... contento con el trabajo?" -"Bueno, yo estoy muy emocionado, porque de repente..." Pedro Alonso ha dicho, estoy muy emocionado, emocionado. No dice, estoy muy emocionado. Hay algo que tenéis que entender. Cuando aprendemos español en los libros de texto, aprendemos un español muy formal, un registro muy correcto y muy adecuado. Pero la realidad es diferente. Aquí estamos viendo cómo Pedro Alonso utiliza un, un español muy formal, muy neutro. Pero a la hora de, de hablar de estas palabras, emocionado, hemos pintado, elimina esa D final, emocionado, pintado, y esto es algo muy común, no lo vais a ver en los libros, ni lo vais a ver en las lecciones formales que hay en Internet. Pero en el español del día a día, esto es una realidad, de la gente joven, de la gente adulta, y de la gente mayor. Así es el español del día a día. Vamos a ver otro, otra parte de esta entrevista. Eh... Eso es muy normal, ¿no? Está ningún, miedo, ¿no? ningún mamoneo. Pedro Alonso, aquí, ha utilizado un vocabulario un poquito coloquial. Tengo que decir que, en general, eh, la entrevista es muy... Co a, a Pedro Alonso ha sido muy correcto, ha utilizado un español muy adecuado, y la verdad es que no ha utilizado muchas, ni siquiera ha utilizado expresiones, ni palabras vulgares. Para mí, es uno de los mejores... Eh, de la, del mejor español que he ha analizado hasta el momento. Pero bueno, algo de lo que me he dado cuenta, y no sé si vosotros también os habréis dado cuenta, es que muchas veces, estos actores, cuando van a programas de televisión, se adaptan un poco al personaje que tienen en la ficción. Si visteis el, pro el programa con Jaime Lorente, Jaime hacía de chico muy chulo y muy mal hablado, como en la serie. Si veis el programa de Nacho Imri, también hacía como muy de pasota, y muy prepotente, como en la serie. Y aquí, Pedro Alonso, pues también es una entrevista muy formal, donde él es muy correcto, muy filosófico, como en la serie. Tenéis que entender que muchas veces, estas entrevistas, se usan pues para promocionar las series de televisión, y los actores se adecúan un poco al personaje. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, voy al grano. Voy al grano que me he perdido. Aquí Pedro Alonso ha dicho ningún mamoneo ha dicho ningún mamoneo. ¿Y qué quiere decir con ningún mamoneo? Bueno, a ver, esto es vocabulario vulgar. Lo que Pedro Alonso eh, quiere expresar aquí, es que ningún mamoneo quiere decir que ninguna trampa, por así decirlo. Es un vocabulario muy vulgar y, sinceramente, creo que es muy difícil daros una descripción de lo que es. Cualquier español, por el contexto, entendería lo que está diciendo. Pero, lo que Pedro Alonso quiere decir aquí, es que cuando habló con esta persona, dijo ningún mamoneo. Dijo que en esa conversación no había ninguna trampa, que nadie intentaba engañar a nadie. La verdad es que es difícil explicar lo que significa eso, pero es más o menos lo que os he dicho. Vamos a ver otro trozo de la entrevista, que también está muy relacionado con todo lo que han dicho los otros actores que hemos analizado aquí en el canal. Escuchad. Ujo, muy fuerte, muy fuerte. La verdad es que muy fuerte. O sea, ¿para sí. qué voy a decir que no? Pedro Alonso ha dicho, ¿para qué voy a decir que no? ¿Para qué? ¡Pero, pero Vicente! ¿Este pa qué es? Lo que Pedro Alonso quiere decir es ¿Para qué? Lo que pasa, como os he dicho, y como pasó también con los tres actores que hemos analizado hasta el momento, Pedro Alonso lo que quiere decir es ¿Para qué? Pero Vicente, ¿por qué dice ¿Para qué? Está hablando mal. Bueno, sí, no es correcto, pero casi todo el mundo lo hace así. Lo siento, lo siento por la gente que quiera escuchar, lo correcto es para. Muchas veces, cuando hablamos con otras personas, eh, solemos decir, pa. Yo voy pa' casa a mis padres, o Pedro Alonso, pues, dice, ¿pa' qué? Pues es algo muy normal. ¿Se usa en el español del día a día? ¡Absolutamente! Lo usa todo el mundo en España, de forma consciente, y a veces, hasta de forma inconsciente, pero se usa. Esto es así. ¡Lo siento! Bien, y vamos a ver el último clip, donde Pedro Alonso dice, dice una frase, que os voy a explicar a continuación. Vamos a verla. ¿Eh? —He leído en tu libro que quieres hacer entrevistas de una hora, por favor, Andrés. O sea, —¿Eh? Antes de una hora. Pues sí, pues sí. O sea, por favor, que no nos da la vida. —Pedro Alonso ha dicho, no nos da la vida, o no me da la vida. Cuando la vida no te da, lo que quieres decir es que no tienes más tiempo para hacer más cosas. A mí, por ejemplo, entre el canal de YouTube, la Academia de Español, algunos alumnos que todavía tengo de las clases, el podcast de español, los cursos de la Academia... ¡No me da la vida! Significa que no tengo tiempo. Bien, si te está gustando este vídeo, házmelo saber dejando un Me Gusta a este vídeo. Simplemente haz clic en el botón donde está la manita con el dedo hacia arriba. Y como en todos los vídeos de Analizando el Español de los Famosos, os he preparado una sorpresa, completamente gratis. No tenéis que enviar vuestro correo a nada, nada, nada. nada. He analizado esta entrevista, la entrevista completa, es un programa de televisión que se llama Late Motif, del presentador Andreu Buenafuente. La entrevista creo que dura 16 minutos, y os he dejado una actividad interactiva, eh, donde podéis practicar español. Es una actividad donde pues, tenéis que responder a preguntas relacionadas con la entrevista, y donde a veces pues, os doy pequeños tips de información cultural, pues porque son necesarias. Bien, no tenéis que hacer nada, simplemente ir al enlace que os he dejado debajo en la descripción, veis el vídeo, y mientras vais viendo el vídeo, pues vais respondiendo a las actividades. Muy sencillo. Voy a dejar esta actividad abierta dos días. Voy a dejarla abierta dos días, pues si estás viendo el vídeo. Puedes ir al enlace, y puedes hacer la actividad si quieres. Bueno, no te entretengo más. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Quiero que me dejes en los comentarios a quién quieres que analice en el próximo vídeo. Eh, mucha gente en el último habló de Alba Flores, habló de Úrsula Corberó, habló también de, de Rafael Nadal, creo que un par de personas votaron a Rafael Nadal. Yo siempre voy a analizar a, a la persona que reciba más votos o más sugerencias si hay 12 personas que me están pidiendo que analice el español de Pedro Alonso, y 5 que analice el español, por ejemplo, de, de Úrsula Borberó, pues bueno, pues entiendo que hay más personas interesadas en el español de Pedro Alonso. Y yo, pues bueno, intento hacer lo que me pedís la mayoría, la verdad. Entender que no puedo, no, por motivos de tiempo, no me da la vida, no me da la vida, no me da la vida, no puedo hacer más vídeos. Eh, bueno, pues eso ha sido todo, dejadme en los comentarios, por favor, y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!